Thank mm -hmm. you. Sonaba conservado, ya no, estoy por vos, www.conservados.com.ar Los muchachos de fluir sonando acá en Radio Sentidos. Todas mujeres, cómo me gusta esto. Eh, Decid a los que vienen que no tienen programa hoy, olvídate. Estamos con Viviana Saiz. Hola, gracias, gracias por venir, gracias, Vivi, por favor, en vos? serio. Si ¿Sí es por, por lío, ¿O diste con las personas Sí, sí tal, ¿no? Tal cual. El tema de la soledad también. Sí. Porque, ponele, estás casada, te separaste. Claro. Te, separas. te separaste ¿Y, ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Qué Túnel hacemos? del tiempo ¿Sí? Agarrás agendita, empezás a buscar Y decís, ¿qué hay ¿Y acá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Este se ¿Qué, murió, no? ya está casado no, Tiene hijos, qué está onda Lo primero que haces es meterte en el Facebook a buscar ex Por supuesto, ahí está. Ahí está Eso es, sí, exacto Ponéle. Camino obligado Y después te empezás a meter a ver cuáles son los sitios de, de, de bueno, solos y solas. Ahí ¿viste? no llegué, no llegué. No no lo digo por experiencia, pero, pero vas a no, y a no, nadie, pero, pero, amiga, que le ha pasado y que dice. ¿Qué? No, porque encontré este por no sé qué medio. Este es este es no sé qué y se Pero senta cuando un café. te encontras, te llevas <coughs> a la Olvídate. De sorpresa. Te, te quisiste morir, claro. Esto <risa> es un tema. Lo que, no. lo que vengo viendo hace dos años y medio, tres ya, pues yo creí en los dos años y medio, hace tres que me separé. Gracias a Dios. Eh, algacé, me Ay, tu... bien, no, pues... Bueno ves, se eso es otra tema. Eso Para... no, no, es automático. No me tuneé. Separación tuneo. A ver, a ver, ese es un tema importante. Sí, esa nargencia. Porque sí, las <ríe> mujeres, el hombre es al revés. Viste que el hombre es, es abandónico cuando se separa la sí, primera etapa. La mujer, no sé qué en qué punto nos toca, no sé qué. Yo tenía 12 kilos de más pero ¿Viste? espectacular que salís que te cambias el color de pelo que estás más flaca que vas al gimnasio que, ¿Que te, te pones lola es paulatino <risa> no es que es no, mágico, no, no, ¿eh? no, no es mágico porque todo tiene un proceso sí, claro pero si vos comparás el hombre no tiene la, eh, esa cosa que tenemos la mujer salvo que te deje de poner de pendeja vida. que ya se puso a, pero, sabes qué? ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! La agarra el viejazo no, no, y está todo muero. tallado y te deja y claro, y ahí hace este, vas al, claro, y ahí te agarra la competencia Y ahí te agarra la competencia ah, Y creo que eso conozco. es peor Ahí es depresión ya, después te agarra la, claro. te agarra la depresión no es, que, es el proceso del no duelo Depresión, después odio Perdón, acá tenemos una psicóloga Vamos sí, sí, a Por aclarar. eso, exprimila Contame esto de la separación Viene el duelo interesante El duelo, es la, primero como que uno se deprime mm. Después viene el odio y mm. después, bueno, se sale y empezás a buscar lo tuyo. ¿no empezás es a vivir, empezás a, a, vivir. a vivir otra etapa. A no vivir ese. y a decir, ¿cómo hago? Porque también eh, es difícil hace qué yo 20 años que estoy casada y ¿cómo, hago, cómo era que se conquistaba to alguien? ¿Cómo se empieza? Igual. Cosa que Ten el hombre este no. Tiempo, era. Pero, no, el hombre, al hombre nunca le pasa nada. O sea, no se indispone, no se depila. Bueno, no se depila. No, no de de se todo. hay algunos que no reconocen la andropausia, por favor. Pero la mano a mí a decir. Hombres, por favor, tienen andropausia, las hormonas se les dan Ay, vuelta, pues, empiezan claro, a cuarnear, a, cuarnear claro. a sentir machos, pero es andropausia, chicos. Adoro sorry. los hombres, porque claro, adoro obvio. los hombres, pero también reconozcan, es chicos, verdad. que tienen son andropausicos. A partir de cierta edad. Sí, claro. No solamente la menopausia. Y también sea, está, está la, la, la mujer no mirada, que muchas veces eh, se ve en la alta sociedad, sobre todo. Eh, también se ve en la baja no pero generalmente en la alta sociedad y le meten los cuernos al marido sí, claro. con el personal, sí, con el profesor de tenis con el sodero en este caso eh, apuntan un poquito más claro, eh. más alto el tema de siempre salir de, de este despelote que es estar en pareja por muchos años o por pocos lo o lo porque peor. te enamoraste es el ataúd sí. ¿Qué es esto de sabés, estar en pareja pero, sí. en definitiva, estar sola. Tal cual. Bueno, y es, es tomar tema. o no la decisión de separarse. de seguir con esa soledad con alguien al lado, mm. que en definitiva no te satisface, yo creo que a todos nos pasa o eso en enfrentar, como, como dice el personaje, en este caso de Estelita, que no está, que es el de Cari Gallucci, que le mandamos saludos mandamos a, un a Cari, beso a Cari Gallucci, beso. Por favor. Eh, y es un poco de esto de tener que, que enfrentar, decir, eh, tengo miedo de quedarme sola en la mitad de la vida. Mm. El tema de estar solo, acompañado, yo creo que la mujer quiere sostener, quiere sostener la familia, quiere sostener lo insostenible lo uh -huh. y trata de, de, hay algunas que le sale bárbaro y lo pueden hacer y pasan esa, esa crisis o eso y le buscan el, la vuelta. El, Claro, viste la vuelta claro. para, claro, para poder tratar estar, de pero. Yo me saqué una foto en la terraza porque vi mi sombra y dije, no soy yo, ay, porque tengo <risa> Pero, por Dios, lo tengo en el celular, se lo había mostrado. Soy, soy yo me movía. Era yo era yo que había vuelto. ¿Y cuáles fotos del pasado también te pasan? No, te suicidas. ¿Cómo era? Bueno, del ¿Te pasado te... durante la relación, sí. que te mimetizás, pasa el tema. Bueno, vos con Catriel estuviste bárbaro, entonces yo estaba. En que estoy siempre espléndido. <ríe> que se trata mucho es la menopausia precoz que las mujeres han empezado a los 37 años a quedar menopáusicas. entonces de repente empieza saquenme de adentro de este cuerpo por los calores, se los pido por favor no puedo no, más no. ¿Verdad? Bueno, tal cual. Pasa eso. Pasa que te indispones tres veces en un mes, por ejemplo, sí. y no sabes qué carajo te pasa. Y a todo esto viene el, el, el, la montaña rusa emocional. Sí. Además, que, claro. el Además, ahora quiero que sepan que sufren el tema de los pelos, porque hay muchos que quieren no tener Ay. pelos y se depilan. Y, se depilan. y entonces, eh, y se hacen las manos y se hacen todo. No? no, no, Yo los odio cuando de la obra. Yo lo odio cuando yo llego de ahí uno acá. que se está depilando y yo no me, me puedo depilar. Eh, me pasó el otro día, tuve que llenar ¿Viste? 20 minutos más y dije, perdón, ¿qué? no, está fulano, fulano. No Uy, te agarra porque hola. la depilación me causa mucha gracia la lista de precios. <risa> Chica, la lista de precios. <risa> ¿Qué pasa que estás. Eh, 36 años con él, y sí, nos conocimos estudiando muy chiquititos eh, Arte Arte, Arte, Arte, Arte, Arte, lejane, Arte lejane de Infante Infantes de Infante, toma, la si podés ahora. Bueno, chica, Osvaldo Laport, ¿cómo estás Osvaldo? Buenas noches ¿Cómo te va Pato? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá en Deja Fluir, ni hablar Igualmente, igualmente Te estaba sacando igual. un poquito el cuero, viste te, te preguntaba cómo eras como director, si eras exigente sigue tardin, sigue tardin, sí, una no? iniciativa, ahí va, eh Sori Osvaldo, de Viviana. <risa> porque detrás de un gran hombre que hay una Ay, gran mujer. mujer. Olvídate. Este, y, y na... Nos entremos en intimidad. <risa> en vos tenés que decir que sí, tonto. <risa> lo que sucede en, entre cuatro mujeres, que yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo. Este, <risa> no es lo mismo. Un piquete en la panamericana hecho por hombre que hecho por mujeres. totalmente de acuerdo. Porque poderosas que somos, se dieron cuenta, chicas. No, es más, no sé qué estamos haciendo hablando con Osvaldo, pero no, ir a verte, a verte al teatro. Vamos a hacer algún lío después. Seguramente tenemos varios micrófonos acá. Eh, te comprometo el aire, Osvaldo, eh, para que vengas acá a convivir. Va a ser un placer, va a ser dale. un placer. Y yo también permitíme invitar a todos tus oyentes de tu programa y de la radio. Quiero el champagne. ¿Cómo? Quiero champagne. Obvio. Obvio. Claro yo mismo te voy a servir, claro Dale. Osvaldo, gracias por la comunicación. Un placer, de verdad. Y mandale un beso a la gran mujer, a Viviana, obviamente. <risa> sí, gracias, te mando un abrazo. Gracias. Eh. Chao, chao.